Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we have a suggestion from Nessa Pereira. Nessa, mm, Pereira. Hola. Nessa viene de Vanessa no, en, en, ah, en y Pereira ah, es, es es italiano? No, Pereira no. es de Portugal. Ah. De Galicia también. Pereira. Ah, bueno. Normalmente, pero puede, eh, pero puede ser italiano. Eh, no no sé. sé. Pero el, el apellido Pereira o, es eh, portugués vale. o del norte de España. Entonces, Nessa has asked us to talk about the use of the preposition en with pensar. Vale. ¿Vale? Entonces, es con pensar Con el verbo en. Sí, pensar. sí, sí. Es con en. el verbo en. Ah, en, vale, perdón. En. No, en. es no. No, claro, es que estaba pensando. Es compensar. <risa> Es. Y tú tan tranquilo, y yo no no lo entiendo, pero no. explícamelo tú. Pensar en, pensar en. Ah, pensar en. Perfecto, muy bien. entonces, okay, sí, this is no uh, podcast, so we're gonna do it all in Spanish. Entonces, nos vemos en la segunda parte. <risa> Digo, pues pues sí que tiene que ser avanzado, porque no lo sé yo. Es compensar. Vale. Es compensar. Voy a, voy a sentarme y escuchar. Hacerlo así es compensar por. ¿Eh? ¿Es? No, no, ¿Es? sabía que era con pensar. O sea, el verbo pensar, pero yo. Ah. Es. Pues digo, le dejo que hable y yo aprendo y digo. Vale. Sí. No lo sabía. Sí. Bueno, pues sí. Pues Acabo de, de aprender algo. Bueno, entonces, lo que lo que está diciendo Nessa es, eh, he leído algunas explicaciones, todavía no me, ha, me he enterado muy bien del uso de pensar en. Yo sigo usando pensar con en, pero sé que no es así. ¿Cómo? Si es así, pensar en. Vale, entonces, bueno, puedes usar el verbo pensar sin en. Eh, claro sí. Por ejemplo, estoy pensando Cómo hacerlo uh -huh. I'm thinking about how to do it sí. oh, I'm thinking how to do it sí. um, uh -huh. O Pienso que sí. Mañana eh, No voy a poder Ir al trabajo sí. I'm thinking that Tomorrow, right? en inglés también sí ¿no? sí O con un pronombre Piénsalo bien o, o piénsatelo Think about it O have a think ¿sí? Piénsatelo sí. Um, sí. Mm. Pero sí, pensar eh, Normalmente va con Con la preposición en Pensar en algo sí Pensar en alguien también Por favor, no uséis Te pienso Por I think about you Porque es eh, de verdad es Yo no sé quién hizo esa moda pero es, es horrible, a mí no me gusta nada. Es algo nuevo, no... No, no, o sea, ya llevan... Yo no sé si es eh, español de Latinoamérica, eh, o... no lo sé. Pero es que no, no está bien. o sea no... Dice Pensar el... en ti, pensar en alguien, sí. pensar en algo. No te pienso, te... Eh, lo que hacen con los verbos, suena como muy inglés. Suena raro. Es suena raro. que es obviamente que muy, he, he aprendido... Estoy pensando en ti, pienso en ti, sí. y no te pienso. ¿Cuántas nunca, veces nunca te diría... has oído te pienso en, en una conversación normal? Mm, nunca. Nunca, no. Pero en canciones, no sé por qué, eh, está de moda. Pero no, por favor, no lo aprendáis, a no ser que en, en el país en el que estéis lo digan. Entonces ahí ya no digo nada. Pero si sí. no, pensar en algo, pensar en alguien. Sí, que en inglés es to, think about. to usamos, think about. Usamos about. Pero en español, pensar en... A veces decís to think on something. Me suena. Sí. A... Pero más... No, para mí es lo que dicen, por ejemplo, en, en The Midlands. Dicen think on that, lad. Es como piénsatelo, ¿no? Vale, pues... Think pero, on. Es como... <risa> Lo... Vale, pero no es lo común, ¿no? No, pues no, no, no think, think about. about, sí. Pues Pensar en, sí. Pensar en. Es que no sé por qué dice que no es correcto. Sí, sí, pensar. Pienso, pienso en ti todos los días. Uh -huh. Uh -huh. Pienso en ello eh, cada vez que, que me siento. Y, por ejemplo, en una pregunta: ¿En, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? Uh -huh. In what are you thinking? Uh -huh. ¿En qué piensas? Oh, about what are you thinking? Sí. Um, estoy, pensando, estoy pensando en mudarme de casa. I'm thinking about moving house. Sí. Estoy pensando en... Estoy pensando uh -huh. en... No sé. En terminar esto mañana. I'm thinking uh -huh. about finishing this tomorrow. Pregunta. Sí. Si quieres decirle a alguien... What were you thinking about? ¿En qué estabas pensando? O ¿en qué pensabas? ¿En qué pensabas? Mm -hmm. Mm -hmm. ¿En qué pensabas cuando dijiste esto? Okay. Sí. What were you thinking about when you said this? Whatever this is. Sí. Mm -hmm. Bien. Y, y realmente no, no es no es mucho más complicado, ¿no? Es bastante. Es, es muy similar al, ing al inglés, pero en vez de About, que es sobre, generalmente, es in, sí. o on, in y or. podemos usar sobre con pensar? ¿Pensar sobre un tema? You, sí, puedes. Piensa sobre las posibilidades, think about the possibilities, pero no es no es tan común, ¿eh? Mm. Es, más, es más mucho más común en, ¿vale? Sí, ajá. Pero pensar, pensar sobre... Es, lo primero que viene a la mente es como pensar sobre las posibilidades de algo no sé pero no suele es como no suele pensar en, en ideas fuera de lo normal pensar sí. sobre pero pensar en es como lo, sí, lo más es, común es lo más común sí pero Nessa, a lo mejor Nessa no, no es eh, inglesa así que para ella Podría ser totalmente diferente en su idioma. Claro, a lo mejor ella es portuguesa, no lo sé. Eh, mm. No lo sé. ¿De dónde eres, Nessa? ¿De dónde eres, Nessa? <risa> sí. Eh, pero sí, vamos, que pensar en... Es, es correcto. Ajá. Sí. Claro. Y la frase, por ejemplo, pensar en ello. To think about it. Pienso en ello constantemente. I think about it constantly. Otra opción es lo pienso O pienso en eso uh -huh. okay. Lo pienso constantemente O pienso en eso constantemente Ello y eso se pueden sustituir a veces It and that uh -huh. sí, ello. ello sería it Que se usa después de eh, preposiciones Como sí. en, de, sí. para Para um, pero también se puede sustituir por eso Pienso en eso, I think about that Sí ah, um, ah. Ello es, es como es, es, um, Neutral, no, no, sí, no tiene, eh, no tiene sí. género Pero no se puede decir Pienso en lo Que también lo he visto en, en algunos estudiantes Pienso en lo, I think about it No, pienso en eso, pienso en ello O lo pienso Sí, ¿Sí? Mm, mm. Puedes decir sí. Sí, muy bien ¿Algo más? Muy ¿no? bien, no, no Entonces, Tindia <risa> eh, ¿Qué planes tienes para esta semana? Uh, pues esta semana Oh, mira Por ejemplo, puedo decir Esta semana pienso descansar Pero no significa I think Eso es muy interesante um, We saw this in the book club Cuando decimos pienso o no pienso mm -hmm. And it's, it's, I have this intention. Sí. Okay. Esta semana pienso descansar. Sí. No, no significa this week I'm thinking or I think about resting. Significa this week I intend to rest. Sí. ¿Sí? Como cuando um, decís no pienso hacerlo. Claro, no pienso hacerlo. No significa I, I'm not thinking about doing it. No significa I don't intend to do it. I'm not no. doing it, ¿sí? No, es como como, como no entra en mi cabeza sí. ese pensamiento. Sí. Que sí. Doing it is not, it's not going there. Ajá. sí. sí. Um, mm. Entonces es como más como intend, o ¿cómo dirías sí. tú en inglés? No pienso hacerlo, like, no pienso I, discutir. I, I don't... Uh, como, es que hemos hablado de esto antes y, y tenía el inglés... Um, es como I have no intention. Vale, o intent, intention, uh, ¿vale? I have no intention. I have of no intention of, of doing that. Sí. Es, y usamos el verbo pensar, vale, en español. Entonces, ojo con eso, porque a veces puede causar conflicto, ¿no? Porque piensas que es to think, pero es intent Sí. Uh -huh. Sí. Sí, buen, sí, buena observación sobre eso. Muy sí. bien. Sí, sí. Sí, es que lo, vi, lo vimos en el book club y. Y pensé, importante porque van a leer Ajá. Y hay muchas veces que las frases no, no se traducen literalmente sí. Y hay verbos que tienen otro sentido Depende del contexto uh -huh. Y es importante conocerlos sí. Como este, por ejemplo, que es muy común Pensar uh -huh. sí Pues muy bien, muy bien. Entonces, Nessa <risa> Pensar en se puede sí se puede, sí, se puede. es correcto es correcto. Te pienso mal. <risa> pienso para perros. Bien. Pienso. Pienso para gatos o pienso para perros. por cierto, es... pienso es eh, kibble. kibble eh, sí, para, pienso. para los animales. Pienso es ¿vale? kibble, sí. Pienso. Que no tiene que ver con pensar No, pienso kibble. Ni mal. compensar ni compensar. No, el... ni, ni compensar <risa> ni compensar. <¿sí? risa> vale. And now. And now, a word from our sponsors. Muchas gracias Owen por tu acento tan bonito de Irlanda, pero Irlanda del norte o del sur? Ay no lo sé, de dónde es Owen, no lo sé. Mm, bueno, es que es, no, es no, un, tú no sabes diferenciarlo por el sí, acento. Sí, sí, sí, pero su acento es más bastante suave. Ah, Vale. Sí. Pues. Muchas gracias. <risa> no lo ponen en los comentarios. Sí. So. Today, for your delight, we're, we're going to push this. Don't say push. All What right. was the word you said the other time? Promote. Promote. Promote. So, Promote is good. This book um, is the first of four books. It's the story of my experience in Morocco. Okay, the road to Morocco. I am halfway through the road to Mexico. I've yeah, got to yeah. get it finished. Okay, Cynthia hasn't started uh, translating it. Traducing, you were going to say traducing. Traducing, yeah. you were going to say traducing. She hasn't traduced anything. <laughs> Zero traducing. Zero traduction. Um, however, <laughs> there you are. Um, oh my God. The book is, it's a bilingual book. But what we've done is we've done English on one side and Spanish on the other. So you can actually just read right across. Some people just read the book in Spanish and then check in the English or whatever. It's entirely up to you but it's a f it's a fun book it's it's like my terrible adventures in morocco it yeah. didn't go to plan at all yeah. <laughs> and nor does uh the road to mexico go to plan either in fact it didn't really sort itself out until i met cynthia uh and that's the last book <laughs> you know when when gordon said that i had to translate that book i was like you wait when i get to the ex-wife <laughs> see what i'm going to translate <laughs> <laughs> I'm going to do my own version. She appears in this one, doesn't she? The X? I don't. Only know. once, I think, once in a in a men's. I don't remember, but maybe yeah. maybe I went. <laughs> English version, one thing. Spanish version. All the swear words. Completely different. So <laughs> that's available. It's not a it's not a big read. It's just a, oh. you know it's a fairly short book, but it's it's good for advanced re, uh, speakers and and um, probably advanced intermediate. Where you can read um, Spanish. Uh -huh. Like there's a novel. It's a basically novel level, yeah? yeah? Ok. Entonces, chicos, muchísimas gracias y gracias. Eh, Owen. Owen y, y Nessa. Nessa, perdón. Nessa Pereira. Sí. Pereira. Sí. sí. Me gusta ese, Pereira. ese nombre. Sí. Entonces. <ríe> nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. adiós.